Digo, momento del desayuno y vamos a hablar hoy... De un desayuno muy importante, porque no todos los organismos son iguales. Hay algunos pues, que tienen una condición especial y deben tomar quizás algunos nutrientes más importantes para arrancar el día de la mejor manera. Por ejemplo, cuando hablamos de pacientes oncológicos. Todos tenemos a alguna persona que conocemos que está batallando contra la enfermedad y por eso su alimentación es más que especial. Así que Fer, te invito Vámonos a ir a, a nuestra casa. mesa para conversar con Juliana Saldarriaga. Ella es nutricionista oncológica y nos tiene a continuación esta información muy, muy importante para saber cómo alimentarnos si estamos atravesando por esta enfermedad tan difícil. Irene, está? buenos, ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás? ¿Buenos, días? buenos días. Buenos días con ambos. Sí, definitivamente es muy importante toda la alimentación de un paciente oncológico porque su sistema inmune se encuentra habilitado. habilitado. Adicional que también tenemos que considerar que están con un tratamiento activo, sea una quimioterapia, una radioterapia y esto también puede dejar ciertas secuelas ¿no? o, o malestares adicionales. Uh -huh. ¿Qué por alimentos, ¿qué por ejemplo? ¿Debe y, y cuáles no debe de, eh, consumir un paciente con cáncer? Claro, lo que nosotros en realidad eh, recom recomendamos o que debería hacer es evitar todos los alimentos procesados, ¿no? Uh -huh. Debemos de consumir todo de una manera mucho más natural, la comida que no sea muy condimentada, evitar frituras porque esto también puede aumentar mayor células malignas para la persona. Ahora, ¿no? ¿no quiere decir que de repente por ahí se pueda dar un gustito? Exacto, no, no yo también digo eso, claro. ¿no? no hay que ser muy restrictivo porque ya la enfermedad es difícil, ya sí, todos sí. los cambios corporales que también está teniendo y todo, entonces debemos de saber en qué momento podemos darlo, ¿no? Si es Porque si está con muchos malestar por la quimio claro. de náuseas, vómitos, no, no vamos a dar ahí, ¿no? sabio, Juliana, sí. entonces si estás con los malestares por la sí. misma quimio, ni ganas de comer tienes. Uh -huh. Claro, ¿no? Y eso es muy cierto y también muy importante porque no debe dejar de alimentarse, ¿no? Entonces siempre debemos darle de una manera o algo, porque si no, también la desnutrición que se puede dar por el cáncer puede generar mayor toxicidad sí. de cómo recibe, pues, ya el tratamiento. La, la famosa dieta alcalina, ¿verdad? También para los pacientes. Me imagino que hay en los nutricionistas tienen una serie de protocolos y de evidencia científica de qué funciona sí, y qué no. Pero tú has traído aquí, por ejemplo, un menú básico, ¿no? Sí, he traído en realidad alimentos de que son fáciles para poder conseguir, porque también muchos dicen, a veces me recomiendan algo, pero no es tan asequible, entonces debemos considerar también cosas de que podemos encontrar en nuestro día a día y podemos armarlo. ¿No? Es que, por ejemplo, entonces, el, el pan, semillas, el pan, pan integral. Exacto, un pan integral, cierto. que siempre mejor lo, lo recomendamos, Ajá, y podemos acompañarlo, ahí tenemos el pollito, pollito. deshilachado, le podemos añadir también lo que es el aceite de oliva que tenemos aquí en, pues de en vez de mayones Ah, para, que, de esta de manera, oliva, para que también no, no lo sienta seco y porque también tiene. bajo en sal? Eh, un no, no necesariamente, no necesariamente que coma no que un bajo en sal con hipertensión. No es como un paciente con hipertensión okay. podemos ponerlo entonces, el aceite ¿Qué tan buena es la piña para un paciente oncolico? La fruta es muy importante porque también puede generar la persona puede tener lo que es un estreñimiento entonces es importante también que consumamos Lo que sí con el tema de la fruta hay que tener en cuenta que si esta persona está con su sistema inmune muy depretado, muy disminuido tiene que ser eh, la fruta de cáscara delgada, tiene que pasar por una especie de blanqueado tipo cocido. Entonces nosotros por ejemplo, no la papaya que es una cajera delgada, tendríamos que cortar esta papaya y luego pasarlas eh, o echarle un poquito de agua en agua caliente, caliente, sí, para, caliente, para, caliente para poder blanquear, eliminar cualquier microorganismo que pueda estar presente. Ah, ah. Si estamos hablando de una piña que sí es una cajera gruesa ah, sí claro. puede comerlo directamente, claro. la lavamos bien Una manzana. Una bueno, manzana también pasaría por un blanqueado siempre y cuando esta persona esté con su sistema muy depretado, muy disminuido. Ok, ahora, ¿solo un blanqueado tiene que ver una decisión infección de las frutas. Hay algunos productos que podemos utilizar. verduras, Exacto. o se le pone por ejemplo... Ya eso de por sí para cualquiera, creo yo. No, y claro, y ¿no? sí, se le pone no. pues este, la lejía, ¿no? Claro, ahora también hay, ¿no? Las personas que quizás pueden acceder a estos desinfectantes de verduras, uh -huh. de frutas, también sería pueden ser una muerte es esto? Esta es la cañigua, no sé si ya han mm, cañiba, escuchado. Claro. La ventaja es que acá claro, en el Perú claro. tenemos diferentes tipos de alimentos con gran sí. beneficio. La cañigua es muy, es una fuente rica de hierro de origen vegetal, entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la bebida de y podemos añadirle pues una cucharada de cañ de cañigua y ya estamos potenciando esta bebida. Ah, Solo con una entonces, cucharada, o sea, no tengo que meterla cucharada. en el hermido. Como ni, ¿no? Ni, ni, ni como nada. Shampoo, ¿no? claro es un... este es? Quino. No, no, no, pero, pero un, ah, un, un, solamente un, un... Ajá, es una, una bebida de quinoa. Exacto, una bebida de mm. quinoa, entonces simplemente la añadimos... Quinoa con fruta. Le, le añadimos, le podemos poner Perfect. fruta y ya tendríamos ahí... Pues, leche. Otra alternativa comer, El tema de la leche va a depender según el tipo de del cáncer que esté presentando y también ¿no? los, los malestar que puede estar teniendo. No es que la leche vaya a incrementar el cáncer ni nada, pero hay momentos por ejemplo, si sobre todo el día que está recibiendo la quimio o está con una radioterapia en zona abdominal, no se recomienda porque puede generar distensión. Pero otros días sí podríamos incorporar tanto un yogur griego o, o light o una leche igual puede ser descremada. descremada Exacto, es ¿no? Entonces es que lo tolera. Exacto. Y otra alternativa, bueno, ahora tenemos las leches vegetales, también. ¿no? Las almendras, ah, claro, la de coco, oh, para oh, también oh, igual que sea agradable Claro, claro. Tiene que ser aburrida realmente. Claro, por ejemplo, yo claro, nosotros claro sí. en casa nos hemos acostumbrado todos con leche de soya, por ejemplo, claro. ¿no? Para evitar ese tipo de complicaciones a veces con la... Claro, con los lactos. Bueno, y claro. eh, los carbohidratos de rápida absorción, que puede ser pues lo de la papa, el Exacto, camote, ¿no? Y por ¿no? ejemplo, las personas que viven quizás en la, en la sierra que no tienen tanto la facilidad de conseguir un pan integral, pueden conseguir lo que es la papa y de ah. esta manera también podemos compensarlo. O sea, o pan o papa. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces ahí también tenemos Puedo comer varias. entonces un día un desayuno mi pancito con pollo, pero otro día puedo comer... La la papa con como huevo. De práctico. Bien, Juliana, ¿dónde pueden seguirte las personas que también necesitan más consejos de nutrición? Sobre sí. todo si es que tiene una condición especial, a no le ponga a su estómago más de lo que puede, ¿no? Así es. Porque sí. a veces nos sea, atiborramos de comida, combinamos mal, sí, ¿no? Sí, sí. Los nutrientes. O, y a veces también problemas. el paciente nos dice, ¿no? Ya no quiero más, ya estoy lleno y le, lo, le meto y le meto. El familiar está comida, ahí, ¿no? Lo no lo está lo que ahí. ¿no? No, está que ahí, terminar. Eso también es importante, Por ¿no? supuesto, Respetar. no podemos sobrealimentar porque al final también le vamos a hacer un daño. Entonces hay que darle realmente que necesita según el tipo de neoplasia y el estado nutricional que se encuentra en la persona. Perfecto, Así es. O sea, redes sociales para.? Sí, unos por supuesto, me pueden encontrar, bueno, tanto mi Facebook, soy como Juliana Saldarriega Nutricionista, igual por Instagram o también en el portal de Salud en Casa. Muy bien, muchas gracias, gracias Juliana. Gracias. gracias por haber venido con las recomendaciones. Gracias por acompañarnos. Vente, bueno, Fercito. Ya que estábamos hablando justamente de esta enfermedad y de los cuidados que tenemos que tener para llegar, sobre todo, a tener.